Quizás, ojalá Todas esas palabras Hermanos queridos Son de duda Deja la incertidumbre Puede ser como no puede ser Pero en este, camino, en este camino Tenemos que tener claro que no hay duda Estamos con él Y él está con nosotros Eso es lo principal Y él me ha dicho que no tenga miedo Que él está conmigo que le abra mi corazón para poder ayudar. Y se lo abrimos en la mañana, a lo mejor un ratito. Hoy así me levanto con todo el espíritu del Señor, pero ah, en el caminar me llevo, me llevo, me llevo, me lleva la masa. Y me olvido de, de caminar con el Señor. ¿Y qué pasa? Empiezan los problemas, empieza todo. Y ahí humildemente Señor vamos, dame la manito, fortaléceme y vamos para el otro lado y aquí está el Señor dándome su luz dándome su fuerza y eso es lo que hoy día hermanos queridos, y vamos viendo en Romanos 8, 26 cuando ya no podemos más porque nos pasa diariamente y muchas veces en el día aquí está lo que la promesa maravillosa. Asimismo, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad. Pues nosotros no sabemos orar como es debido. Y es el mismo Espíritu el que intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar. Palabra de Dios. El Espíritu viene en nuestra ayuda. Sabe nuestra debilidad. Que ya no podemos y dice con gemidos inel ineligibles ya ahí está la oración en lengua que decimos en la corriente de gracia del Espíritu Santo de la renovación que uno, yo no creía en eso hermano, quería decir, son de cera, que inventa y el Señor me tira siempre la orejita y me hace ver con hechos concretos de la realidad y en un momento dado yo sin saber pienso a orar en lengua y siempre, ¿qué pasa? Y yo trataba y, a luchar y decía, ¿qué pasaba en mí? Y sale de adentro, tú no sabes ni lo que dices, es tanto la, la, lo que tienes en tu corazoncito que tú mismo no sabes cómo decírselo. Y ahí viene el Espíritu Santo que te ilumina, que te ayuda. Hay que dejar a lo mejor en silencio ya, señor, no sé qué pedirte. Y calladito. Te entrego mi corazón a ti. Este corazón entra en el tuyo, Señor. Escúchalo. Y el Señor sabe. Y te lo acoge. Te abraza. Te dice, no tengas miedo. Vamos, yo estoy contigo. Créeme. Yo voy a actuar. Déjame actuar. Y ahí está Él actuando. Pero yo estoy manejándolo. Pero a esto, pero al otro y ya pues al tiro luego cómo es posible y no confiamos plenamente en eso por eso los milagros hoy día no existen como dice nuestro querido Marcelo Desi, los famosos san pero sí señor pero y ahí en el pero está la duda y él no puede hacer nada así que digámosle señor ayúdame aumenta mi fe que en este caminar tuyo Espíritu Santo ayúdame Tú sabes que nada puedo, sabes que mi orgullo de repente me lleva por otro lado. Aquí estoy, corazón a corazón. tus ojos sobre mi vida si pones tus ojos sobre mi vida si pones tus ojos sobre mi vida tan solo una cosa quiero pedirte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 Sean los míos, que tus sueños sean los míos, que tus sueños sean los míos. Oh Dios mío, sean los míos. tus sueños sean los míos, que tus sueños sean los míos, que tus sueños